Vamos a ver cómo nos podemos manejar por la plataforma de prácticas que hay en el curso. Mirad, yo ya estoy logueada, ¿veis? Está aquí mi nombre significa que ya he entrado dentro de la plataforma. Si pincho aquí, pues accede a mi grupo. A cada uno de vosotros se le ha asignado un tema. Estáis ordenados alfabéticamente por la primera letra de vuestro apellido. Entonces, pues os podéis buscar aquí, vais navegando y buscáis el tema que corresponde a cada uno de vosotros y es ahí donde vais a tener que estar trabajando. Todos vais a tener un foro de dudas y una tarea. En el foro de dudas acordaos que tenéis que insertar un eh, hilo de bienvenida y apertura del bloque, al menos uno por lo menos, y luego tendréis que ver eh, lo que conlleva la tarea. Esto sucede siempre cuando tú tienes que tutorizar un curso, pues hay tareas ya diseñadas y hay que ver en qué consiste la tarea, cómo se contesta, qué plazo tiene y quién está eh, trabajando en ella. Si me voy al tema 14, que es el de María Jesús que plantea la duda, pues veis, pues está aquí el foro y actualiza tu perfil. Accedo a la tarea pinchando en ella. Si veis en la tarea está la descripción de lo que hay que hacer, cómo se va a evaluar y aquí en esta parte aparece el sumario de calificaciones donde nos dice cuántos participantes tenemos en este curso que tienen que entregar la tarea, son dos, cuántos lo han enviado, uno, los pendientes de calificar, es decir, aquí hay una persona, significa que hay una persona que ha entregado la tarea y que nosotros no la hemos corregido aún, la fecha de entrega. Si veis, aquí os va a decir hasta cuándo tiene el alumno, o los alumnos en este caso, para entregar la tarea. Hasta el miércoles 15 de marzo a las 23.55. Por aquí suelto que lo mismo hay algo que hacer el día 16 de marzo, por si acaso. Quedan 6 días y 11 horas para que finalice el plazo de entrega de esta tarea. Y si pincho aquí puedo calificar las tareas entregadas, se abre esta página donde puedo hacer un seguimiento de los alumnos que tienen que entregar la tarea, en qué estado está, pues ya vemos que Coco no lo ha entregado, aquí hay una alumna que lo ha entregado y aquí sus comentarios, veo que lo ha entregado el jueves 2 de marzo y si quiero calificar tendré que pinchar aquí donde pone el lapicerito, pincho ya estoy en la entrega de esta persona, mirad, tiene un comentario, os anticipo que este comentario no es de la tutora que tiene que corregir, tendrá que eliminarlo porque es alguien que se ha equivocado y aquí es donde entre, eh, escribiríamos en este apartado aquí, comentarios de la entrega, el comentario pertinente si la tarea está a revisar, ¿vale? es aquí donde vamos a poner los comentarios si la tarea está a revisar. Calificamos aquí en este desplegable, en las diferentes opciones. No lo voy a hacer para no pues, quitarle la oportunidad a María Jesús de hacerlo. Y aquí, si está superada la tarea, es aquí donde vamos a escribir la retroalimentación. vale Aquí si no está superada, aquí si está superada. Una vez que hemos terminado, guardamos los cambios. Bueno, he vuelto aquí a la tarea porque hay una parte inferior que habla del estado de la tarea eh, del estado de la entrega. perdón esto es si, como yo soy la alumna en este caso, quiero editar mi entrega y cambiar algo de lo que he puesto. ¿De acuerdo? Nada más. Bueno, cualquier otra duda que os surja al respecto, pues la vemos en, en el foro y os guío con lo que os haga falta. Venga, ánimo.